Hola profe, me alegra que estés nuevamente en Aulas de Calidad. ¿Las personas de tu institución hablan sobre internacionalización? Aunque podrías pensar que este tema es muy complejo y que le corresponde a la oficina de internacionalización hacerse cargo, te quiero contar lo fácil que es apoyar la internacionalización del programa desde tu salón de clase. Básicamente necesitas llevar a cabo 7 pasos. Uno, busca un programa académico que tenga el mismo nombre que el programa donde tú trabajas pero en una universidad de otro país imaginemos que orientas un curso en el programa de veterinaria y encontraste que en otro país hay una universidad que también tiene veterinaria 2 busca dentro de ese programa que encontraste un curso que se llame de manera similar o igual a tu curso si tú orientas, por ejemplo, medicina interna de rumiantes en el programa de veterinaria, podrías encontrar en una universidad en otro país, en un programa de veterinaria, un curso que se llama Medicina y Cirugía de Grandes Especies. 3. Ubica el correo electrónico de quien orienta ese curso en el otro país o su número de teléfono. Hazle una llamada o envíale un mensaje para contarle que quisieras que sus estudiantes realicen una actividad en conjunto con los estudiantes de tu curso. Pregúntale si le interesa, si está de acuerdo y si está de acuerdo puedes avanzar al paso 4. Si está de acuerdo, envíale tu plan de clase y las actividades que has planeado para el tiempo de trabajo independiente de tus estudiantes. Revisa atentamente el plan de clase que te envía el profesor del otro país y agenda un encuentro. Lo mejor siempre es hacer una videollamada. 5. Cuando se encuentren nuevamente, será para generar lazos de confianza y para acordar qué actividad, en qué momento del periodo académico, cómo se desarrollará la actividad, cuáles serán las actividades de aprendizaje y cuál será el producto final de esta nueva relación. 6. Te sugiero empezar por actividades sencillas que les permita superar poco a poco la adaptación al uso de TIC para el aprendizaje. Actividades que les faciliten fortalecer esos lazos de confianza que les permitan incursionar en cómo usar esta estrategia en actividades de mayor complejidad en el futuro. Lo mejor de todo es que has encontrado un colega o una colega en otra parte del mundo. Probablemente has generado una amistad y gracias a eso tus estudiantes se fortalecen en su formación profesional. Paso 7. El producto de este proceso puede exponerse en encuentros, seminarios, congresos, artículos en revistas de tu institución o de otras instituciones, hasta podrías escribir un documento publicable con el profesor de la universidad de otro país. Contempla que así como hiciste con una universidad en este país uno, puedes hacerlo con una universidad en cualquier parte del mundo y con una universidad de tu propio país. Gracias por estar en Aulas de Calidad, profe, porque tú tienes mucho por decir.